Sube contigo. No sube contigo. Escuché esa mañana. Vime con a mí Escuché la mañana. Sube escucho contigo. Escuché la, la mañana. Vime contigo.